Todos ustedes a un nuevo evento en el Agora de la ciudad por parte de la Feria Internacional del Libro Universitario. Agradecemos su presencia y por supuesto a todos los que están sobre el escenario. Entonces bueno pues ya los presentarán y este gracias por su asistencia. Eh, bueno falta va, vamos a empezar este somos un grupo de, de editores que hacemos publicaciones independientes aquí en Jalapa. Eh, primero va, va a hablar eh, Javier, Javier Ahumada, eh, con nuestro proyecto de Nómada Editorial, que es una cartonera y ya este, después vamos a ir continuando. Hola, buenas tardes, eh, gracias por estar aquí, gracias a Pavel por la invitación, a los amigos ilustradores que están aquí, y como ya decían, yo ocuparé tan solo unos minutos para... Bosquejar a Grandes Rasgos, qué es este proyecto que hemos iniciado hace algún tiempo en Jalapa, llamado la cartonera nómada editorial. Pues es un, un proyecto autogestivo que tiene como mira principal eh, poner en circulación ediciones artesanales de textos, novelas gráficas, eh, de, de, una, de publicaciones que por su carácter uno advierte enseguida sí que hay una indudable calidad literaria que va de la mano de una también indudable eh, heterodoxia, una indudable anomalía. Uno advierte que hay textos que por su factura eh, literaria pudieran salir publicados en cualquier eh, página y a la vez por lo que dicen, por los temas que tocan, por las llagas en las que ponen el dedo, son textos que serán eh, seguramente problemáticos para aparecer en un editorial comercial, Entonces, partiendo de esta idea, un grupo de amigos nos juntamos con el objetivo de hacer una primera publicación que fue pues fue, fue la bola de nieve chiquita, ¿no? fue, el, fue el, el, el inicio de un movimiento que se hizo cada vez más grande y que salió de nuestras manos, nos juntamos para hacer la cartonera nómada con la intención de publicar los textos de índole literaria de varios músicos que eh, si, si bien no todos son jalapeños todos ellos han hecho su carrera en Jalapa eh, gente como Ketalop, de Tor Rivera Cheche de Copal Cheo y David de Amorfos gente que es realmente conocida abril, abril Ismalo ¿No? Ismalo, el, eh, Isma, Ismalo Vega quien de una manera un poco increíble murió muy muy joven un guitarrista excepcional que tocaba con Orca, con Blue Sapiens, con Cabeza de Caballo, un guitarrista fenomenal que se fue antes de tiempo y que ahora que lo podemos ver en retrospectiva, qué orgullo que en esa primera edición de la Cartonera Norma Editorial publicamos los poemas de Ismarlo, ¿no? este, de este amigo músico, que digo como, como los que mencioné, es una persona que ya tenía un gran conocimiento entre la gente que asiste a las tocadas de rock en Jalapa, pero no se sabía y, y, como, y en su caso es el de muchos no se sabía que tiene a la vez un, una obra literaria que se puede publicar se nos ocurre a unos amigos juntarnos hacemos una primera publicación cartonera siguiendo pues el siguiente paradigma más tradicional que fue el de las cartoneras argentinas, ¿no? este papel reciclado, impresión en láser la, un, un, el cosido más eh, elementar que el, la, la manufactura más sencilla, de manera que pudiéramos hacerlo económicamente y promoverlo en di, di, distintos foros. Decía hace un momento que fue como la bola de nieve inicial, la bola de nieve que precede la avalancha. ¿no? Presentamos, se llamó Toquini Palomazo, este primer número artesanal de la, de la Nómada. Lo presentamos y a raíz de ahí surge un, una respuesta tremenda, que yo creo que es una respuesta que en muchos sentidos ejemplifica una característica que Jalapa tiene, durante, tiene y ha tenido durante mucho tiempo, y es el hecho de que, como aquí hay facultades de, letra, de humanidades y de artes, de letras y de diseño gráfico, eh, constantemente hay personas haciendo proyectos independientes, que no están necesariamente conectados, pero que sí tienen puntos en común, y que con dos amigos que un día se tomen un café, ahí se pueden contar otros 20 amigos que tienen cosas en común, que están trabajando eh, de manera independiente, y la cartonera respondió a eso, y respondió congregando un grupo de músicos que también escriben, y dándonos cuenta de que la, la producción artesanal, la producción autogestiva, es, es quizá la, la manera más, a nuestro parecer, la manera más pura o más honesta de, de poner en circulación textos que sabemos que tienen un. Eh, que ponen un punto sobre la I del terror, ¿no? que ponen un punto sobre la I de lo incorrecto, de lo, de lo que políticamente debería callarse. Un ejemplo de eso, de este tipo de textos, es eh, la novela gráfica Hijo Cabrón de Pavel Ortega, a la que me referiré muy brevemente, porque pienso que Pavel podría abundar sobre ella, y que es un texto que nos dio un gusto inmenso publicar y que a raíz de ahí nos dimos cuenta que la cartonera tendrá eh, un futuro indudable. En una presentación de Tocquini Palomazos se acerca a Pablo Ortega, nos presenta algunos cartones que él ya tenía hechos, nos dice del, de la, del proyecto, la intención de armar una novela gráfica en el formato de cartón, eh, en, para distribuirla como la hicimos nosotros, para, es decir, para continuar esta vía por la libre, este camino por la vía eh, autónoma, sabiendo que no tiene ni puede tener menos valor lo que uno hace con sus manos en, en la casa, con tus amigos, que lo que se manda a hacer en una industria, en una imprenta industrial. Al ver eh, que alguien con el indudable talento y la creatividad, sobre todo el trabajo, la dedicación de Pablo Ortega, se acercaba por su propia cuenta a nosotros a proponernos un trabajo, ahí nos dimos cuenta que eh, quizá lo, lo importante de la cartonera no era, como hicimos en un principio, un proyecto de compilación y recopilar material publicable y conseguirlo, sino más bien ser nosotros el canal para personas que tienen producción propia, que es muy heterodoxa, que tiene digamos problemas políticos en, en cuanto a la distribución editorial, ser nosotros el canal para que esos textos circulen. A raíz de eso, a raíz del Hijo Cabrón de Pablo Ortega, hicimos un, un, un book, un compilado de dos cuentos escritos por, eh, escritos colectivamente por niños de primaria, estamos trabajando ahora con un volumen de cuentos de temática homoerótica, ya tenemos proyectado el segundo volumen de toquíni Palomazo, en el que publicarán algunos músicos que no pudieron entrar en la primera edición, gente de soflama, guacamole, de la manta, músicos como los que he mencionado antes, que tienen un gran nombre por su trabajo escénico, pero que no se conoce todavía lo que escriben, y que es algo no menos importante que lo que tocan. La cartonera entonces se, se volvió, y yo me siento muy alegre de que así haya sido, se volvió un canal, un, un puente, para que gente que ya tiene un proyecto hecho, gente que no necesita un editor, un corrector, gente que, que lo que necesita es quien le produzca su libro porque ya está todo listo, porque no porque es quien se da cuenta que no tiene sentido ir a tocar la puerta de un editor comercial que por sus propios intereses va a estar, pues lamiéndole las botas a alguien que no a, a quien uno no quiere tener ningún contacto con esa persona. Nos, dimos, nos volvimos un, un medio de producción y el ejemplo del que espero que hable un poquito Pavel ahora, el de Hijo Cabrón, pues ha sido... Sin, el, sin ningún matiz peyorativo, ha sido un super best seller de la cartonera nómada editorial, ¿no? a donde quiera que hemos ido, lo hemos vendido y se ha acabado, Pavel se ha pasado horas firmando autógrafos, y o sea, he ahí el ejemplo, he ahí el epítome, o sea, lo que yo quería decir, el núcleo de todo esto que he querido decir es que hacer algo por una de una manera un poco heterodoxa, no no, no implica que sea difícil, al contrario, o sea, uno se plantea que va a ser eh, como, un, como escalar una montaña, no hacerlo tú con tus manos, imprimirlo, coserlo, este, imprimir la serigrafía, perforar el papel, cortar el cartón. No, no, no, no, no, no. Eh, es, es, no solamente es un medio más honesto y más fácil, sino que la producción misma del, del trabajo es más satisfactoria. El resultado final, un ejemplo, fue Hijo Cabrón de Pablo Ortega, que se ha presentado en no sé cuántas eh, ferias de novela gráfica foros de, de, de dibujantes, de ilustradores, foros de cómics, y ha tenido una aceptación muy grande. Eh, que tiene que ver esto con, sobre todo, claro, con los dibujos de Pavel, con las historias de Pavel, pero yo creo que también con la novedad y con, con la novedad de la cartonera y con el hecho mismo de que hay, hay más perceptiblemente el trabajo de alguien que creyó en un proyecto y está ahí. Eh, no digo que tenga algo malo en un libro de producción industrial, pero sin duda que no, cuando ojeas un libro de anagrama, o de Alfaguara o de sexto piso, no puedes, o difícilmente podrías imaginarte a la persona que lo imprimió, o sea, no te imaginas al impresor, al prensista, al de producción, al, de, al que cosió, al, al que cotizó el papel, al que, no, es, es un producto tan finamente terminado que pareciera que es, salió de la nada, con lo que hacemos en la cartonera, uno puede advertir que si, si no hay nada más, al menos si hay algo importante, que es el compromiso y la creencia de un grupo de amigos, eh, el compromiso y la creencia de que el trabajo propio, artesanal, es probablemente la mejor vía para hacer cualquier cosa. Muchas gracias. De hecho, de hecho quisiera citarlo: dice, cartonera no de perdona que te cite. Eh, es el único lugar donde puedes echarte una chela mientras estás editando entonces este creo que en Alfaguara no podría pasar eso también, no es que estemos echándole este, carrilla a Alfaguara, eh, bueno perdón por entrar así tan abruptamente, mi nombre es Pavel Ortega eh, a mí lo que ocurrió fue que cómo llegué a ellos eh, fue de una manera así, precisamente en una en una presentación que tuvieron de Toquín y Palomazo en, aquí en un bar conocido como Los Álamos, donde trabaja Kagin Caguama y uh, estaba cantando, bueno, este, estaba, bueno, participa también en la cartonera Cheo, al cual conocí a los años 90, de la famosa banda Amorfos, no sé si hay alguien de esa generación por aquí sentado, sí. ah, mira. Este, el vocalista Amorfos y bueno, compositor de las letras también, eh, Cheo. Y, y bueno, me, me quedé maravillado precisamente por esa inmediatez de poder pues, coser algo, fotocopiarlo. Ya venía maravillado yo desde entonces porque ocurre que yo en un principio no tenía pensado dedicarme a las tiras cómicas o a la novela gráfica o nada que se pareciera. Básicamente eh, dibujaba y cuando eh, por cuestiones personales decido hacer un viaje a Europa y llego a Barcelona, descubro con con asombro, un lugar conocido como el Salón del Cómic, que es una convención de cómics muy importante en Europa, donde vienen editores de Francia, editores de diferentes casas editoriales europeas, y yo la verdad es que es algo que, que no he dejado de hacer toda mi vida, nunca estudié nada relacionado con bellas artes pues, o con dibujar, pero siempre había tenido la inquietud, de, y sobre todo pues, porque mis primeros libros, así como siente como también Javi, este, pues, Mafalda, Aquino, Ríos, cosas que... Que, que creo que todo el mundo alguna vez ha tenido entre sus manos eh, todo eso llegó a mí desde muy pequeño casi podríamos decir que este país estaba alfabetizado por las tiras cómicas también lágrimas y risas, todo eso antes de que se masificara todo con la televisión pero bueno, ¿eh? y Pinguín y todo eso, existo Valencia pero bueno, volviendo al tema eh, entonces yo llego a ese salón del cómic y bueno, trato de probar suerte junto a un montón de tiras cómicas voy a tocar puertas eh, con mis 19 años y y pues veo que pues nada, o sea que de hecho ya después yendo a otras convenciones me he entrado que el peor lugar donde puede abordar a un editor, es precisamente las convenciones, pero pues tenía 19 años, estaba chavo, se me hizo fácil, y claro todas me rechazaron, luego pues fui a varias como el jueves o una revista que es como Charlie Hebdo, pero en, en España, y, eh, y pues fue un fracaso total, o sea fue un fracaso porque no, no recibí respuesta de ninguna, luego continuarían otros fracasos, pero pero una cosa que me llamó mucho la atención de ese, de ese salón del cómic, es que en la parte de atrás había una área destinada a fanzines, que es algo, podría llamarse como auto, eh, autoediciones, ¿no? Que no eran de cartón, pero eran todas fotocopias, y fue una cuestión que a mí me maravilló, me tocó profundamente el corazón, porque me di cuenta de que, de que hay, hay muchos intermediarios, y que muchas veces pues, no hace falta todo esto de... de de llegar a una editorial y tal, o sea, así te pueden... Bueno, la cuestión es que decidí yo el año siguiente llegar ya con un cómic fotocopiado por mi parte, que se llamaba El Maestro, yo la casualidad que había una editorial que estaba empezando que se llamaba El matracio Amarillo de Motril, en Granada, y eh, decidieron publicarme un monográfico con ese personaje. Si no hubieran hecho este, o si no hubieran tenido este detalle conmigo, jamás hubiera hecho nada más. O sea, creo que eso de por primera vez tener entre mis manos un libro de algo que yo no le daba más sentido que, que pues un montón de chistes juntos. Entonces decidí autopublicar un fanzine regularmente cada año para el segundo cómic, presentaba eh, Paul. Y, eh, y así lo hice durante nueve años, eh, mi estancia en Barcelona fue aproximadamente diez, y uno de los personajes más recurrentes... Eh, de, de, era el señor K, que surge a partir de un gato que yo tuve, que era un, ga, un, un gato, que tenía un parche y que lo tuve de los 17 a los 19 años, luego mi vecina Albertina me lo envenenó y, y, y vive en Belén, el niño es de atrás, la odio, desde entonces, este, entonces, no, entonces unas broncas con ella, pero bueno, este eh, no, fue horrible, ¿eh? fue horrible, pero bueno, ya después yo vengué su muerte de alguna manera, Dedicándole más de mil páginas. Este, eh, primero con el señor K, que fue como una cuestión que fui como este, como autoritándome periódicamente, porque empecé a ver que destacaba con respecto a otros personajes que tenía, entre ellos estaba el hijo cabrón. Y, eh, y cuando llegué a Jalapa, de regreso, en el 2008, eh, llega a mí la idea de, de, de volverlo a publicar como en, en fascículos, igual como lo hemos hecho con la cartonera pero te das cuenta de que hay números que se venden más que otros y luego pues tratas de hacer como una historia que es pues, toda como... Le doy en mi cabeza, haz de cuenta George Lucas, <risa> las tres películas, o sea, y, eh, y quería como que se entendiera bien el arco argumental, entonces decidí, um, decidí pues bueno, autoritarme el primer libro, o sea, de, que fue una inversión bastante importante para mí, tomando en cuenta que en ese momento pues, era la, era la decisión entre o comprar un coche o en aumentarlo en este, en este, en este periplo. Además yo obviamente no sabía nada de edición, ni sabía nada del problema de distribución, ni cómo estaban realmente las cosas en México, pero aún así decidí publicarme 3000 mil ejemplares del primer libro del señor K. Y dije, bueno, se van a poder distribuir en la librería Gandhi de México, que es una, bueno, yo creo que todo el mundo conoce Gandhi de México, es una corporación de libros. Y les mandamos el primer libro. Esto, para ubicarlos más o menos, fue en el año 2009. Eh, en esa época pues no, no se veía venir todo esto que vino después de Comics, Vertigo, etc. Eh, era la primera, de las primeras novelas gráficas que se editaban en México. Eh, así como tal, como novela gráfica pues, de cinco páginas. Y, eh, y creíamos que, pues, que a través de Gandhi vamos a poder llegar a muchísima gente. Y la cuestión es que Gandhi nos mandó un... Una, una carta diciendo que eso no era de interés para el público entonces yo me hice pasar por otra persona llegué a hablar con el encargado de ventas y me dijo, mira, ¿sabes qué? el problema es que ganes es una corporación judía mis jefes son judíos eh, y no nos interesa un, una, un cómic cuya portada sería una asvástica nazi pero no te preocupes este, a Rios le pasa exactamente lo mismo no podemos vender del judío, judío errado o sea que tú tranquilo eh, con ese portazo en las narices intenté pues empezar a distribuirlo con librerías que pues muchos me quedan a deber, todavía no me paga, como por ejemplo Sota, este, eh, y bueno, sus nombres, y, este, y bueno pues, pero afortunadamente aquí en Jalapa hubo mucha recepción, empezaron a haber convenciones de, de cómics, justamente en ese momento fue como un boom, y quiero decir, hacer un paréntesis aquí porque realmente el hecho de que estemos aquí reunidos, Javi, Rulo, Mario, este, Gabo y yo, es algo histórico porque realmente en Jalapa no existía una producción, o sea, estamos hablando de que ustedes están siendo testigos del de, de surgimiento de toda esta bandada de gente que está creando o está proponiendo historias secuenciadas o historias autoeditadas, porque todo esto que están, si hubiera llegado esto antes a mí, en ese momento, quizá hasta hubiera desechado la idea de, de hacerlo de esa manera como lo hice. Entonces, bueno, después de tocar todas estas puertas, Llega, llega el momento en que, en que yo me voy decepcionando poco a poco, empiezo a ir a festivales, pero voy, más bien el dinero que va entrando desde librerías que yo puedo controlar aquí en Jalapa y eh, de vente de mano en mano. En ese momento aparece este señor, que está aquí a mi lado, y se llama Gabo, que él estaba organizando por su cuenta cómico eh, una introspectiva, no sé si sería bueno que en ese momento tomara la palabra a él para que nos citara en ese momento en ese contexto histórico. presentes creo que soy el más joven no de edad sino de en cuanto a, a colectivo se refiere eh, soy parte del colectivo noveno arte que nace eh, que nace este es está mejor nace como una idea entre un servidor y, y Pablo otro amigo que no puede estar con nosotros eh, por nuestro gusto en el cómic no eh, empezamos haciendo reseñas en, en, en el sitio en Facebook, eh, hablando de autores, hablando de cómics que nos gustaban, recomendando ciertas cosas, etcétera. Y hace no sé, 2014, sí no, 2014, eh, decidimos hacer organizar una exposición eh, cómic, una introspectiva, una exposición para que la gente de Jalapa pudiera ver lo que había detrás del cómic, ¿no? Eh, que no solo eran los cuentitos que veían en los puestos de revistas, era una exposición con arte original. Eh, para que la gente pudiera ver eh, el arte, ¿no? el arte que hay detrás, o sea, no solo hacer los cuentitos que compran en, en el puesto. Y pues bueno, eh, pudimos traer a gente como Edgar Clement, eh, historietista mexicano legendario, por, por Operación Bolívar, pudimos traer a Homero Ríos, un, un guionista eh, regio, y bueno, yo no conocía a Pavel, ahí está me, mea culpa, yo no lo conocía, sino que un primo... Me dice, oye, me mandó una entrevista que le hicieron en la Ux, y está en YouTube, y me dice, oye, deberías de checar a este cuate, es autor de Jalapa. Ah, pues a ver, lo checo, y digo, está muy bueno, ¿dónde lo encuentro? No, pues en su Face le mando un mensaje, oye, estamos armando esta exposición, bla, bla, bla. Pues vente, ¿no? Nos vimos ahí en un barcillo, conocí a su señor Cal le digo, ¿dónde puedo conseguir tu libro? No, pues en la Roca de Gandhi. Ahí voy, lo compré, lo leí, pues bueno, el resto es historia, como dicen. Eh, lo invitamos como eh, emergente en la exposición. Eh, ahí presentamos el Año de Gato Exactamente ahí empezó la cuña de, de parte de ese señor porque él dijo, bueno, ok, pero no tienes algo más nuevo o algo nuevo que presentar entonces dije, sí, tengo el Años de Gato o sea, yo ya tenía escrito el Año de Gato y el Retorno pero estaba como guardado después de la excepción de, de lo que se acaba de contar entonces, en ese momento cuando aparece Gabo como salvador, o sea, como una luz dije, bueno, esto se ve muy negro aquí en Chalapa dijo, bueno, sí, vamos a hacer este esto ¿qué te parecería si presentamos el Año de Gato en... Presentamos el año de Gato en cómic Con Introspectiva, a la gente le gustó mucho, lo pueden encontrar aquí afuera, es eh, cinco historias autoconclusivas, como un, un preludio al señor K, y pues bueno, eh, pasó eso, eh, Pavel como él bien lo comentó, pues ya estaba decepcionado de la vida, se iba aventando el puente Jalitik, yo lo agarré y le dije, no no manches, Pablo, no hagas eso, vas a ensuciar allá abajo la roquina. Digo, mejor vamos a seguir haciendo cómics, ¿no? ¿Cómo va el señor K? O sea, ¿qué más hay? No, pues hay más, ¿no? Tengo dos libros más en mente, tengo material del segundo. Ok, ¿qué te parece si lo lanzamos, no? ¿Qué te parece si nos aventamos? Y pues bueno, así fue como, como el, el noveno se convirtió en sello editorial. Y le produjimos eh, el nuevo libro que es El Retorno del Señor K. Por ahí lo tenemos, hay que se los presumo el papel Aquí está. Sí. Eh, fue fue toda una odisea, ¿no? Porque primero, pues, no había fondos y lanzamos un proyecto en fundadora, pedimos cooperacha, la gente nos cooperó ni el 10%. Y bueno, abandonamos eso, pero eh, seguíamos con esa, esa punción, ¿no? Pavel, es que tenemos que sacar el libro, tenemos que sacarlo. Pues sí, tenemos que sacarlo, pero pues, ¿cómo, no? <ríe> con magia, okay. Y pues, bueno, eh, para no hacerles el cuento largo, eh, nos aventamos... Eh, con un tiraje de mil ejemplares, con las miras de ir al quinto festival de autores de cómic de la Ciudad de México, el Festo, el año pasado. Ahí fue donde se presentó el señor K, por primera vez. Eh, déjenme decirles, no es por presumir, pero fue un éxito, la mera verdad. Después lo venimos a presentar aquí en Jalapa, y bueno, eh, aunado a eso, estrenamos un corto que hicimos también entre todos, un corto que serviría como book trailer, eh, para que la gente conociera un poquito el nuevo libro. Eh, eh, quiero también hablar del autor de ese corto que está entre la gente, y es el señor Marcelo Rangel, dale, que levante la mano. Y pues bueno, les queremos mostrar igual el corto para que se den un quemón y, digan, y vean de qué va el señor Carlos. Nosotros ya no lo sabemos, así que ya no lo vamos a ver, pero... Es... taberna de berlín oriental pipa humeaba sin cesar mientras que yo no paraba de mirar aquel parche sobre su ojo izquierdo le pedí un café a la camarera él apuró la cerveza negra y me habló después su voz profunda y bien modulada sonaba como una sentencia eterna Hijo, saca tu libreta y pluma que te contaré la historia más fantástica del universo Noveno, pues, eh, ¿por qué no volvernos un sello editorial más en forma? ¿no? El señor K sería nuestro primer eh, paso como, como sello editorial. Y pues bueno, eh, así es como inicia Noveno Arte, eh, como una editorial independiente, y ya por eso estamos acá con sus compañeros, con la finalidad de atraer eh, creadores jalapeños, escritores, ilustradores, gente que haga cómic, o que nunca lo ha hecho pero lo quiere hacer, para que empecemos a sacar cosas y nuestra ciudad conozca conozca esas historias que se estén gestando entre los callejones y, y demás calles de, de esta ciudad tan bonita y pues bueno el cómic es lo que nos gusta y ese es el ese es el eslogan y, y bueno más más cosas de lo que van a ver aquí eh, tiene que ver con eso y bueno como nota al margen también quisiera eh, comentar que el señor Cabo bueno, no solo eh, colaboró Pavel eh, trabajó con él eh, otro artista bastante peculiar Aquí de Jalapa, bueno, no es de Jalapa, pero pues estudio aquí y es parte de, ¿no? Entonces, eh, eh, pintando la, la portada, porque si ustedes ven la portada del libro, eh, es una pintura, es un dibujo de papel pintado y bueno, con algunas tramas también, algunos diseños interiores. Eh, esa persona a la que les hablo, pues es el señor a mi izquierda, se hace llamar M. de Armario. Ya ven cómo les gusta a los artistas esto de los nombres, así que el rimbombantes y toda esa onda. Pero pues bueno, eh, que esto sirva de introducción para que él mismo se presente y nos platique eh, cómo fue trabajar en el señor K, eh, cómo conoció a Pavel, debajo de qué roca lo sacó, qué onda y pues qué más, ¿Qué más hace Mario, porque Mario hace muchas cosas más. no Hola, pues se lo muy bien. este Bueno, eh, a ver, empiezo por, como para conectar... Eh, bueno, yo sí eh, llegué hace como 12 años a Jalapa, eh, a estudiar pintura, y en uno de esos eh, días eh, me encontré a Pavel en un, en un, un parque, eh, en el parque eh, porque me, me pidió colaborar con él en una aula de títeres, este, entonces eh, me empezó a mostrar como... Eh, varias referencias eh, entre ellas como más de, de, de novela gráfica y de, de diseño de, de, de arte de, pues de películas y cosas como, como muy, muy, muy divertidas que tenemos como, como afinidad eh, y de ahí pues la, la amistad pues se empezó como a presentar hasta que pues empezamos a hablar como de como de cómic de novela gráfica y pues ahí se empezó como a, a, a gestionar como varios proyectos ¿no? eh, y bueno eh, pues en bueno, eh, todo creo que mi, mi todo el tiempo que he estado aquí en Jalapa eh, sí he colaborado con, con mucha gente porque creo que realmente lo, lo que da pie a, a, a, pues sí, a decir cosas o a, o a que haya un movimiento eh, humano es, es a partir de la colaboración eh, ¿qué más, qué más? Bueno, eh, estoy colaborando con, con mucha gente. Ahorita tenemos un, un colectivo que es este, igual, eh, ahorita Rulo, que es este, quien nos puede como hablar un poco más al respecto de eso. Eh, pero bueno, antes que nada quería, quería eh, eh, hablar un poco de por qué estoy aquí también, <ríe> o por qué me invitaron. Eh, en parte fue porque, aprovechando de que el país invitado era Francia, eh, yo tuve la oportunidad de estar en, en unas residencias eh, que fueron a partir del de IFAL, el Instituto Francés de América Latina. Eh, ellos hacían unas residencias eh, para de tres meses hacia este lugar que se llama Angoulême, eh, en el sur de Francia, que es donde se hace el, uno de los festivales más importantes eh, de banda de cine eh, o de novela de autor. Eh, entonces eh, toda la experiencia fue, fue muy muy enriquecedora eh, porque conocí eh, autores eh, con, muy, muy, con mucha trayectoria perdón, eh, trabajos muy muy muy bonitos pero lo que más me, me llamó la atención es que eh, cuando platicaba acerca de, de la producción o de lo, o cómo es que eh, trabajaba aquí en Jalapa o en México eh, les hablaba mucho acerca de la autoedición, porque ellos ya tienen como toda una, una industria eh, acerca de, de la novela gráfica, eh, pero muchos de los autores, de las personas que conocí, que tuve como eh, un trato mucho más personal, eh, tenían como este dejo de, de, como de molestia, porque sí, sí, estaban haciendo cosas muy, muy interesantes, pero tenían este, estos tratos un poco eh, difíciles con sus editores y con toda la producción. ¿no? Eh, entonces se me hacía muy, muy, muy chistoso eh, que, que gente eh, pues que, yo, que yo admiro, o que yo, sí, porque sí, bueno, mira, este, tenía como los mismos eh, problemas ¿no? a, a la hora de, de, de enfrentarse a, a, a, a producir ¿no? eh, y eso me, me abrió como una una, pues una, una, expectativa, no una expectativa más bien me llenó como de otra experiencia mucho más rica que es lo que lo que quisiera como eh, seguir pues, trabajando trabajando con todos ustedes eh. hola pues soy Raúl Rulo eh, voy a platicarles eh, como de qué va o de qué ha ido Ediciones estrellas. Eh, justamente está por cumplir un año eh, la formación de, de este colectivo eh, que está integrado por varios eh, editores eh, en su mayoría autodidactas eh, y bueno, eh, dentro de los eh, proyectos que, que, que conforman Ediciones Estudiantes está eh, un taller que se llama Ediciones Marginalia, que eh, publica autores, eh, digamos, eh, que apenas están empezando. Eh, eh, y bueno, hay, eh, en su mayoría pues son, son, son eh, ¿cómo se llaman Plaquetes, ¿no? Plaquetes de poesía este Y, y bueno, eh, también está la revista Nini, que es una revista ya, ya con más, más trayectoria También este participa con nosotros eh, Está M con, con, con sus... Él hace una especie de fanzines o cómics eh, Que bueno, ya, ya este, los podrán ver ahorita que salgan eh, Está la revista Insomnio, que es una revista que, que yo hago este, en ella ha participado pues, ha participado Mario, ha participado Pavel, eh, hace rato él mencionaba al, al maestro, que es uno de sus personajes, que es con el que ha participado en Insomnio. Este, y bueno, para no ser cuento largo, eh, otro, algunas de, de las funciones que, que tenemos es este como una especie como de retroalimentación eh, y, y colaboración eh, de, de proyecto con proyecto ¿no? finalmente uno de los proyectos que hemos hecho en conjunto eh, digamos más grandes y, y, y, e interesantes ha sido el festival Contracorriente que fue el año pasado medios de octubre y pues fue un, un, un encuentro más bien de editoriales independientes eh, participaron varias locales y, e invitamos a, a algunas otras eh, de fuera eh, del DF y de, de Morelia, de eh, pues fueron tres días, hubo presentaciones editoriales eh, hubo lecturas de poesía, expoventa de, de, de nuestros proyectos nuestras publicaciones eh, ¿qué más? bueno, eh, como les comentaba estamos por cumplir un año y creo que están pasando los GIFs bueno, hay algunas de nuestras publicaciones ahí ya los pueden ver eh, el aniversario es el, a mediados de, de mayo o sea ya casi, menos de un mes y es un tanto un, bueno, si sí queremos celebrarlo pero también es una forma de recaudar fondos para para producir el, el próximo encuentro eh, contra corriente, que será a 2 de octubre también. Este, pues están todos invitados. Va, va a haber este va a haber una semana de, de, de presentaciones. Dos en la librería de Argonautas y otra en, la, en un bar que se llama La Moderna, algunos ya lo conocerán. Este, y el sábado 14 de mayo va a ser eh, la fiesta. Va a ser una, una fachanguita ahí va a haber una mesa de drink and draw, que es básicamente pues está en una mesa, a, a, habrá, habrá o habremos varios dibujantes y este y pues echando la chela y los dibujos pues van a estar a la venta, eso va a ser para crear este fondo del que les hablo para producir contracorriente va a haber varias cosas más dj eh, set y bueno este bueno yo no es en mayo, 14 de mayo. Eh, no sé qué más. Pues bueno, sí. Antes de las preguntas, yo nada más quisiera decir algo que creo que quizá de manera de manera esta cita ya se ha mencionado, pero quisiera decirlo explícitamente, ¿no? Y quizá, y creo que me corresponde a mí por yo soy el único que no es ilustrador, el único que no es creador, sino que me corresponde la parte de la edición, ¿no? Y lo que quería el que quería hacer es que muchas veces uno como editor advierte de manera muy palmaria que hay unas leyes no escritas del mercado editorial que son las que rigen, las que determinan que sí se publiquen los grandes sellos. ¿no? Eh, ya Pavel habló eh, sobre Hijo Cabrón y creo que con eso que habló yo puedo decir y, y, y será comprensible que este es un libro, una... una una novela gráfica un, un, una serie de cartones en los que claramente hay una vulneración a varias de esas leyes no escritas del mercado editorial eh, es, es una ley no escrita que no puedes decir que la infancia es un, no puedes desmitificar la infancia no puedes pintar a un niño que sea un niño que esté vulnerando los valores típicos de la sociedad no, no puedes hacer un, eh, un cartón en el que toques el tema de Ayotzinapa o de Charlie Hebdo hay ese, estas son esas leyes no escritas que tienen que ver no con la calidad del producto sino con lo que es los callos que no hay que pisar las llagas en las que no puedes meter el dedo eso es lo que determina que hay unas obras que se publican y otras grandes obras que están en el cajón de un editor porque no le dieron permiso de imprimir eh, la palabra punto por ejemplo ¿no? eh, esas leyes no escritas terminan siendo más importantes que la calidad de la calidad final de lo que se imprime de lo que se editor lo que se quiere editar, lo que se quiere publicar. Yo creo que cualquier editor, así sea de una cartonera o de este, Ciruela o de Atalanta, de, hace su trabajo pensando que al, al, si no al mundo, sí, a una parte del mundo le va a venir bien este libro que estás poniendo. ¿no? Cuando tú editas un libro lo haces sabiendo que, digo, no a todos, pero a una parte del mundo este libro puede tocarlo literalmente, puede inspirarle algo, puede darle una idea puede algún niño que en este momento sueñe con ser dibujante y compre o le llegue la mano a un hijo cabrón podrá darse cuenta de que no todo es pintar arco iris y este, unicornios ¿no? hay, hay maneras de ser creativo y de decir cosas que importan y hay maneras de esas cosas que importan publicarlas, no en sexto piso no en editorial naranjo pero sí hay manera de hacerlo ¿no? en estridente, en noveno en, siempre habrá proyectos para para lo que hay, lo que tiene calidad siempre va a salir en algún proyecto y de ahí viene pues, nuestra inquietud básicamente de, de juntarnos ¿no? o sea, eh, justamente, bueno Mario no habla mucho de, de sí mismo pero eh, bueno el trabajo cuando lo vean es maravilloso, está aquí en la mesa participó en esto que fue eh, la residencia de Angulén en mi caso pues este, participé en el concurso de novela gráfica de la Universidad de la Emérita de Puebla en el primer lugar se va a editar el principito este año por parte de la UAP y se va junto con co edición con edición eh, la cifra. Entonces eh, empezamos a salir un poco de, de lo que es la región de Jalapa, de la región de Veracruz y vamos a otros lugares como por ejemplo Monterrey, donde hay dos sellos independientes como ruptura, como ficción, que ellos pues justamente tienen un apoyo de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde les dan una mesa donde la gente tiene cultura de ir a ver a sus autores, de comprar las novedades del año, entonces van viendo otros puntos de la República donde las instituciones están apoyando todo ese tipo de esfuerzos independientes, que no se trae cada año los mismos autores, por ejemplo, a mí me encanta Ríos, me encanta Gis, me encanta Trino, pero yo creo que es muy interesante para ustedes ver todo lo que se está produciendo acá, entonces eh, de ahí surgió la inquietud de juntarnos, de, porque si nos bueno, van uno por uno, pues Realmente no vamos a llamar mucho la atención, pero a lo mejor si nos juntamos podemos ir consiguiendo espacios y por fortuna pues pu pudimos abrir este en la Filum, en la Feria Internacional del Libro de Universitario, para presentar estas cosas que no están respaldadas por ninguna institución ni por nada, que simplemente son fotocopias o, o este o bueno, como ¿cómo se llama, ese? rizo o lo que sea, este y que de alguna manera, pues, son espacios que estamos tratando de conseguir para que ustedes también conozcan qué es lo que se está produciendo, o sea, el señor K es la primera novela gráfica que se edita en el estado de Veracruz y en otros estados como Chiapas o como Puebla, tampoco hay novela gráfica ahí y, y resulta que es la primera novela gráfica del, del, del sureste y yo no lo sabía, de hecho, el señor K, se descu yo descubro que, que empieza a llegar a Puebla por, por la labor que hace la Comiteca de la Universidad de Puebla, donde la gente va y lee cómics, aquí no existe una comiteca, o sea, son cosas que de alguna manera creemos que, que y queremos ser partícipes, no solamente como apoyar o como observadores, sino ser parte de toda esta historia, donde ustedes también están involucrados y que de alguna manera, por eso decía, ojo, esto que están presenciando en este momento es algo histórico, son... Autores independientes que no están haciendo el típico cartón político, la típica tira cómica en un periódico donde hay un chayote de por medio, o donde tienes que quedar bien con fulano, con perengano, o lo que dice Javi, de, de hay una censura, sino que realmente estamos diciendo las cosas que pensamos, que vivimos en nuestro día a día y que ustedes también viven día a día, ¿no? Entonces, con esa inquietud surge esta, esta, esta unión que hacemos, que se llama desde, de momento. Eh, liga de independientes extraordinarios porque al principio empezó como un chiste pero bueno, al final poco a poco pues empezó agarrando forma de esa manera y, este, y eso es lo que somos en este momento una liga de independientes extraordinarios sí, extraordinarios por el presente que nos está tocando vivir en el cual no hay industria editorial donde no hay interés por las cosas que se están produciendo regionalmente y que nosotros, por nuestra propia cuenta aprovechando la tecnología a lo mejor, en blogs o lo que sea o ese tipo de espacios, tocando las puertas estamos logrando llegar hasta ustedes, entonces también depende de ustedes que nosotros pues podamos continuar con nuestra labor, pero bueno, para hablar de, de independientes extraordinarios y de una novedad que tenemos pre, pensada presentar en junio, que es un, ¿puedo, ¿puedo adelantarlo ya? No, bueno, un compilado de, de novelas gráficas, o bueno, de, de, de intentos de novelas gráficas, tal vez, no sé, de, de un, ¿cómo podríamos llamarlo? Muestralio, ¿no? O compendio, compendio de, de autores jalapeños o que tienen que ver con jalapa. Pues queremos hacerles un avance, no sé si quieras comentarlo, Gabo. Sí, bueno, y, y hablando, un poquito en lo, hablando un poquito en lo que mencionaba Javi y en lo que menciona eh, Pavel, el fin de todo esto es encontrar el chiste de la autoedición, ¿no? ¿Por qué hacer autoedición? Porque a fin de cuentas podemos sacar lo que nosotros queramos, ¿no? Y que el mensaje vaya nítido, y